Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, hemos venido aquí a este puente ¿Vale? Es el puente de, de mi pueblo, bueno, el pueblo de mis abuelos donde he pasado la cuarentena Y bueno, eh, hoy vamos a saltar desde ahí arriba, ¿vale? Desde ahí arriba El problema es que, bueno, cubrirá, yo creo que cubre más o menos dos metros y luego hay arenilla eh, Debajo, entonces, bueno, la verdad es que vamos a tener que amortiguar con las piernas Porque con la velocidad que llevamos, probablemente toquemos el suelo y también vamos a intentar pues saltar desde, desde aquí arriba, vale Es un pequeño saliente del puente, ¿no? Pues, pa. Y digamos que lo tienes que escalar un poquito Y luego pues saltar desde arriba y tal Problema que bueno, pues alrededor tampoco hay mucha profundidad Y bueno, la verdad es que el agua está congelada Pero se agradece porque las temperaturas han subido bastante Y como siempre pues aquí estoy con mi camiseta ¿Vale? De supervivencia dentro, de, dentro del agua Y bueno, yo creo que va a estar guay, no sé si va a ser el último salto de la temporada, el último salto de altura, pero casi que sí, porque ya estamos en septiembre y van a empezar a bajar las temperaturas un montón, a no ser que nos pillemos un traje de neupreno, que ya veremos, depende de qué tal se nos da, porque ahora mismo también estamos centrados en la casa y no tenemos mucho tiempo para esto, pero bueno, vamos con el vídeo. Pero podrías haber avisado <risa> Para haberte visto Thank okay. you. vamos a ver, el objetivo es llegar hasta ahí arriba me dejo un poco para que veáis la altura más o menos ¿Vale? el caso es que mira la pared ¿vale? yo mido 1.74 y esta la pared y el objetivo es intentar llegar hasta ahí arriba pero el caso es que es un poquito difícil porque está un poco alto pero lo vamos a intentar mm <laughs> pues por agacharme a coger estas dos botellas que tengo aquí, ¿vale? Eso estaba lleno de musgo, eh, normal porque al fin y al cabo como pasa el agua pues se llena de, de musgo Y bueno pues me he metido una hostia qué flipas me, Bueno no, no sé si lo habréis visto en el vídeo pero porque estaba ya bastante lejos Pero al agacharme me he caído y he caído sobre la pierna Me la podría haber partido perfectamente si es que no me la ha partido Porque ahora mismo como estoy caliente pues ni lo noto Pero a lo mejor una torcedura, así que sí que tengo Así que... No me voy a arriesgar más, si acaso me baño un poquito y, y lo dejo aquí, porque, porque estoy arriesgando bastante, así que nada. Pues a ver, estaba andando lo que es por aquí, por uno de estos de aquí encima, ¿vale? En este al principio la verdad es que no tiene mucho, mucho musgo, no se nota siquiera, entonces por aquí andas más o menos normal, pero el caso es que bueno, tienes la presión de, del agua, entonces hay que andar con mucho cuidado. Mira, como veis aquí pues ya se ha formado un poquillo de musgo. Y, y claro pues esto resbala bastante aquí me he agachado a recoger un palo que se había quedado aquí enganchado vale y como veis pues también tenemos musgo de este y es que resbala un montón pero en este caso no me he caído y ya ha sido aquí cuando estaban las botellas eh, enganchadas como veis está todo llenísimo de musgo donde me he agachado a coger las botellas subido aquí y se me ha ido un pie porque porque esto resbala un montón y he caído sobre sobre el tobillo. y la verdad es que ahora me duele un poquito, pero creo que, que no sé, como mucho puede ser unas 15 o algo, pero por ahora estoy andando bien. Y mientras que no me enfríe, pues yo creo que voy a estar bien. Pero, joder, yo también soy soy tonto por, por hacer esto. Aunque iba confiado y, y la verdad es que es lo peor. apareció la jugada de la tía